Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo convertir nuestro Dropbox en una carpeta monitorizada en Mendeley. Si estáis acostumbrados acostumbrado a guardar vuestros documentos en las carpetas de Dropbox, podremos convertir después estas carpetas en las carpetas monitorizadas de Mendeley, de manera que cada documento que guardéis en estas carpetas eh, se, eh, automáticamente se actualizarán en nuestro gestor de referencia. Eh, evidentemente, lo primero que tenéis que hacer es tener una cuenta Dropbox y tener instalado Dropbox en el PC, como tengo yo aquí. ¿vale? Y eh, ahora lo que vamos a hacer para empezar es, eh, bueno, tengo aquí dos documentos que previamente me he descargado. Voy a guardar uno aquí en, en la carpeta Mendeley PDFs, ¿vale? Y voy a, poner, voy a guardar el otro documento en eh, Mendeley eh, TFG, ¿vale? Para que veáis cómo es el funcionamiento. Vale, Ya tenemos dos documentos guardados en nuestra carpeta de Dropbox, ahora lo que tenemos que hacer es convertir esas dos carpetas en la Watch Folder. ¿vale? La Watch Folder, como sabéis, se encuentra en la pestaña de Mendeley, en File, Watch Folder, aquí lo tenemos, ¿Qué significa carpeta monitorizada. Cuando nosotros hacemos clic en la carpeta monitorizada, como veis, lo que aparece es la, la estructura, el directorio de nuestro ordenador. Puesto que hemos instalado previamente Dropbox, veis, lo tenemos aquí, yo puedo desplegar y, mmm, en este caso, he querido que veáis que se pueden elegir varias carpetas como carpetas monitorizadas. Entonces, ahora lo único que tendríamos que hacer es señalar que esta carpeta, que se llama Mendeley PDF y esta carpeta, que se llama Mendeley TFG, pues sean nuestras carpetas monitorizadas. Decimos OK, y fijaros, me lo ha hecho tan rápido, ¿eh? ya me ha eh, automáticamente, veis, estos dos artículos que aparecen aquí, son los dos artículos que yo tenía eh, ya, eh, que acabo de guardar en las carpetas de Dropbox y automáticamente me ha detectado y me las ha subido como nuevos documentos a, a, a Mendeley. Ya puedo darle aquí y ya veo que aquí tengo el, el primer artículo y este es el otro que había guardado, ¿vale? Este de los glaucomas. Y ya está. Eh, como veis, todo es muy, muy sencillo y, bueno, es una manera, pues, de... Eh, bueno, de ...unir eh, la aplicación Dropbox con eh, Mendeley Desktop. Eh, un cordial saludo y gracias por vuestra atención.